Hola, espero que te encuentres bien. Soy el profesor Ezequiel Cuevas. Les voy a platicar de un tema muy interesante que estoy seguro les va a encantar. Área de triángulos y cuadriláteros. Antes de comenzar, recordemos unos conceptos básicos. Aquí tengo un triángulo y un cuadrilátero. Un triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados y tres vértices. Entonces, tenemos un un lado, dos y tres lados, uno, dos y tres vértices. Un cuadrilátero es una figura geométrica que tiene cuatro lados y cuatro vértices. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro lados, uno, dos, tres, cuatro vértices. El lado que se apoya el triángulo y el cuadrilátero se llama base. Este lado es el lado que se apoya el triángulo se llama base. Este lado es el lado que se apoya el cuadrilátero y se llama base. La altura de un triángulo y de un cuadrilátero es el segmento de recta que empieza en el vértice más alto y termina en la base, formando un ángulo de 90 grados. Entonces en el triángulo este es el vértice más alto y trazamos una línea un segmento que forma un ángulo de 90 grados. Este es el ángulo de 90 grados. Que coincide la altura con el mismo lado del triángulo. En el cuadrilátero, este y este son los vértices más altos. Entonces, aquí podemos trazar la altura. Formando un ángulo de 90 grados. Y aquí también. Entonces, aquí, aquí vamos a trazarla. Y aquí nos va a formar el ángulo de 90 grados y esa sería la altura del cuadrilátero. El área es la cantidad de superficie que ocupa una figura geométrica y se mide en unidades cuadradas. Bueno, entonces al medirse en unidades cuadradas tenemos un cuadrito que este mide una unidad cuadrada. Las unidades cuadradas pueden ser milímetros centímetros metros o cualquier otra unidad. Entonces, al decir que tenemos un área, eso significa que sabemos cuántos cuadritos de unidades cuadradas caben. Por ejemplo, así lo trazamos de esta forma. Podemos determinar cuántos cuadritos hay. Entonces, esa sería su área. En el cuadrilátero sería lo mismo. Vemos cuántos cuadritos hay. O contamos cuántos cuadritos caben en el cuadrilátero y esa sería su área. Bueno, veamos el primer ejemplo de área de triángulos y cuadriláteros. Aquí tenemos el primer ejemplo. Este es un triángulo rectángulo. De base tiene 8 centímetros y de altura... 10 centímetros y aquí tenemos su fórmula donde área es igual a la base por altura esta multiplicación entre 2 sustituyendo los valores de la base que son 8 centímetros y por la altura que son 10 centímetros entre 2 multiplicamos 8 por 10 80 80 centímetros cuadrados porque es centímetro por centímetro, centímetro cuadrado entre 2 Y después dividimos 80 entre 2 y me da como resultado 40 centímetros cuadrados entonces concluimos que el área es igual a 40 centímetros cuadrados esto quiere decir que de este lado vamos a, vamos a tener 8 cuadritos y de este lado 10 cuadritos y todos los cuadritos que aquí se forman, en esta área del triángulo, son cuadritos de unidades cuadradas. En este ejemplo son, cada cuadrito equivale a un centímetro cuadrado. En total va a haber 40. Entonces aquí vamos a dividirlos. Bueno, vamos a 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Aquí van a ser... Uh -huh. Y ahora aquí, completamos las líneas y también la completamos ya los cuadros que equivalen a un centímetro cuadrado. ¿Mm? Y aquí son 40 cuadritos de unidades cuadradas y cada unidad cuadrada equivale a un centímetro cuadrado, cuadrado. Pasemos al ejemplo número 2. Este es un cuadrilátero. Un cuadrado. Y cada lado mide 8 centímetros. La fórmula para encontrar el área de este cuadrado es área igual a lado por lado. ¿Mm? Donde cada lado es de 8 centímetros. Entonces multiplicamos 8 centímetros por 8 centímetros. Al multiplicar 8 por 8 me da 64. Y después centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Eso significa que el área de este cuadrado son 64 centímetros cuadrados. Eso significa que en toda esta área hay 64 cuadritos. Y cada unidad cuadrada es de un centímetro cuadrado. De este lado va a haber 8, de este lado va a haber 8 cuadritos, y de este 8 cuadritos, y de este otro 8 cuadritos. Bueno, ya nada más vamos a completar las líneas para representar. Los 64 cuadritos que significa que es el área de este cuadrado. 64 cuadritos y cada cuadrito es equivalente a un centímetro cuadrado. ¿Mm? Tercer ejemplo. Este es un rectángulo. De base tiene 8 centímetros y de altura 4 centímetros. La fórmula para encontrar el área de este rectángulo es... Área es igual a base por altura, donde la base mide 8 centímetros multiplicado por la altura, que son 4 centímetros, y multiplicamos 8 por 4, 32 centímetros por centímetro, centímetro cuadrado. Esto significa que el área de este rectángulo es igual a 32 centímetros cuadrados. Esto significa que aquí vamos a tener 8 cuadritos y 4 cuadritos, y cada cuadrito es una unidad cuadrada y cada cuadrito equivale a un centímetro cuadrado bueno vamos a terminar de trazarlos bueno entonces aquí los contamos son 32 cuadritos que tiene adentro el rectángulo y cada cuadrito es una unidad cuadrada y cada unidad cuadrada equivale a un centímetro cuadrado. Les dejo unos ejercicios para que practiquen. Si tienen alguna duda, escriben en los comentarios y nos vemos en el próximo video.